Listo, todo tuyo, Manuel. Gracias. Listo, se ve la pantalla, ¿no? Perfecto, sí. ¿No se escucha ruido? Ahora, así, nada más se escucha mi voz. Sí, hay un perro ladrón al fondo, pero no sé si son los de Víctor o los tuyos. Sí, Están los míos. Bien, bienvenido a la presentación de Leyenda número uno. Leyenda número uno es un juego creado sobre la economía del regalo. Dando una vez, puede ser feliz toda la vida. Leyenda: no somos una empresa, no una institución, somos una comunidad global que estamos en crecimiento. Impresionante, en la noche de ayer, las últimas 24 horas, casi, casi 200 personas, 194, 196 personas se han registrado, resultando ser atractivo para las personas que buscan la manera de capitalizarse de manera legal y transparente. En leyenda, aplicamos dos leyes universales. La primera, la ley de dar para recibir. La segunda, la ley de siembra y la cosecha. En la actualidad, esta práctica se viene desarrollando ya hace muchos años atrás, que es buscar el bienestar común de las personas. En tiempos de la recesión en Estados Unidos, esto se dio. Y las personas se unían en grupos para enviarse dinero. Se conoce mejor con la palabra de crowdfunding, que es la manera de recolectar para mejorar la economía o suplir la necesidad de las personas que más necesitan. Entonces, esto se practicó cuando las personas estaban a punto de, de perder su vivienda y de esta manera lograron hacerle frente a esta situación. Hasta la fecha. Ahora, por el avance tecnológico, ahora existen plataformas, existen sistemas que se han ido adaptando para que los resultados se puedan ver de una manera más eficiente. ¿Okay? Entonces, ¿qué buscamos en leyenda? Estamos, nuestra misión, estamos uniendo personas de todo el mundo con la misma ideología que tenemos los que estamos. Uniendo lo que estamos ya dentro de leyenda. ¿ve? Las personas con mismos pensamientos positivos. Que creen que todavía hay esperanza para la humanidad. Y poder alcanzar un nuevo nivel de vida financiero. Para la vida propia y para los seres queridos y familiares. ¿ve? En la actualidad ya son o sea, 32 países. En donde estamos desarrollando leyenda. Y cada vez se unen más personas. No hay empresa, no hay director, no hay institución, no hay agente, comerciante u otra estructura. O sea, No hay intermediario, no hay riesgo de que el dinero o los regalos que enviamos se pierdan. Porque los entregamos de persona a persona. No hay un ente que capte el dinero como esas plataformas scan que se han Parecido y luego se desaparecen con su dinero, con la excusa siempre, nos hackearon, y como digo siempre, basta ya de esas plataformas scan, okay, que aparecen y desaparecen, leyenda, vino a quedarse, leyenda, el dinero se mueve entre los miembros de la comunidad, y solo vas a necesitar o una computadora o un celular inteligente para unirte a Leyenda y haber descargado la aplicación de Telegram, crear tu usuario para poder unirte a Leyenda. ¿Ve? Por esta razón no podemos confundir Leyenda con un sistema piramidal o una plataforma de inversión porque no te estamos ofreciendo un porcentaje o un interés compuesto por lo, los regalos que vas a enviar. ¿Okay? No somos este tipo de plataforma donde el dinero reposa y luego se distribuye entre los miembros que forman parte de esos sistemas. No. Aquí en leyenda, el dinero circula y se mueve es entre las cuentas de cada miembro de la comunidad. ¿Ok? No somos un sistema Ponzi. Para aquellos que conocen cómo son los sistemas Ponzi, donde una persona que está arriba de la cabeza siempre está ahí arriba y los otros demás van. Cayendo debajo, pero nunca esa persona que está arriba se coloca debajo de las personas ¿ves? que van entrando. Aquí en leyenda es, es un sistema de economía colaborativa circular que más adelante vas a ir entendiéndolo. Que es que cada persona que ya recibe su respectivo regalo cuando es leyenda o está en la posición para recibir. Se coloca debajo de las personas nuevas para irlo impulsando. Esas personas que están formando parte de su linaje, de su estructura ascendente. Y de esta manera hacemos que la rueda gire. Esa rueda de abundancia y prosperidad que va creando un efecto de bola de nieve. Que cada vez que va rodando y va avanzando cada miembro a los siguientes tableros. Los regalos que vas a recibir son mayor cantidad. No somos una red de mercadeo. O multinivel, no se malinterprete, no digo que son malos los multinivel, sino que no te tienes que preocupar porque tus puntos se pierdan, porque no no vendiste la cantidad de producto que tenías que vender, ah, o que, ah, no, fulano tiene mayor rango que yo. No, aquí todos somos iguales y tenemos la misma oportunidad. ¿Ok? Es 100% legal y no infringimos ninguna Manuel. ley. Adelante. Dígame. Vale, eh, ¿ustedes chicos escuchan? ¿Ustedes lo escuchan cortado o soy yo? Perdonen, pues se está no, cortando. Ahí te escribí Héctor al privado. Se escucha perfecto. Entonces soy yo. Mí, Romina, sí se oye bien. Entonces soy yo, listo. De, deme un segundo. Deme un segundo. Adelante, Manuel. Perdona. Vale, pues estaba escribiendo al privado, chicos, para ver si se escucha a, a vos, Héctor. Sí, pero no tengas que ver tanto. Ruido. Ok, continuamos Como mencioné Leyenda es 100% legal No infringimos ninguna ley Aquí no te tienes que preocupar Por tener que, que estar pagando impuestos eh, en, Como mencioné estos días Que estaba viendo un video de Robert Kiyosaki Donde él decía Que por eso es que los ricos no trabajan Porque cuando tú trabajas tienes que pagar impuestos Pero cuando tú haces que el dinero trabaje para ti no tienes que pagar impuestos y eso es lo que haces en leyenda haces que el dinero trabaje para ti de manera colaborativa, apalancándote de todos los miembros de la comunidad porque no estamos infringiendo ninguna ley porque regalar ¿ve? no está prohibido en ninguna parte del mundo en ningún país está prohibido regalar, usted puede regalar lo que usted desee regalar la cantidad que usted quiera a quien quiera así que por esa parte usted puede estar tranquilo de saber que no va a estar infringiendo absolutamente ninguna ley en ningún país del mundo bien ahora por qué telegram porque utilizamos la aplicación de telegram en junio del 2022 telegram anunció la marca de 700 millones de usuarios activos por mes y así se consolidó en la aplicación número 5, la aplicación más descargada número 5 a nivel global. Y por estas cifras, ¿ves? en la India, miren la cantidad de personas que descargan, que han descargado Telegram. Permitiéndonos a nosotros tener un mercado virgen, una oportunidad enorme para poder unir a esas personas de estos distintos países de todo el mundo. A leyenda Bien. otra razón leyenda, eh, telegram es una aplicación segura confiable y adicional permite con su propia billetera virtual que tiene que es el Cryptobot, que leyenda se transforma en el único en el único sistema de economía colaborativa circular en automático que usted no tiene la necesidad de contactar a la persona a la que le va a enviar el regalo. De que la persona que le va a regalar a usted no tiene la necesidad de contactarlo a usted. Claro, pero como vamos aprendiendo en el paso, lo hemos estado haciendo así. Pero en realidad no hay necesidad de contactarse. Usted puede acostarse hoy y está en la posición de leyenda. Y cuando usted amanece en su billetera... Aparecen tres dos cuatro regalos. Y a usted nunca lo llamaron. Esto es una maravilla. Y es el único bot. Que te permite. Recibir tus regalos. De manera automatizada. En cualquier parte del mundo donde estés. Otra de las razones. Es porque. Como están viendo. Tenemos. Un mercado inmenso, una oportunidad grande. Ninguna de las otras aplicaciones te ofrecen la oportunidad que ofrece Leyenda. Y es el único que tiene hasta su propia moneda, su propia criptomoneda, que es el Ton. Ellos se han ido preparando y realmente consolidándose para la mejor aplicación para generar riqueza y abundancia. Entonces. Tenemos que aprovechar esa ventaja. ¿Ve? Es anti-hacker. Nadie puede hackear Telegram. ¿Ve? Sus regalos en el cripto van a estar seguros. En el momento que usted quiera sacarlo de allí a otra billetera y sacarlo a su cuenta bancaria. Usted lo puede hacer sin ningún problema. Entonces es por esa razón que utilizamos Telegram. ¿Ve? Para aquellas personas que dicen, pero es que hay que traer personas. No te preocupes, imagínate, sin contar las personas que descargan las otras aplicaciones, mira la cantidad de personas que tenemos en Telegram. ¿Bien? Y es por esta razón que en la noche de ayer, las últimas 24 horas, casi 200 personas se unieron a Leyenda. Y esa cifra va a seguir aumentando. ¿Sabes por qué muchas personas se están uniendo? Porque el regalo que envías se entrega de persona a persona. Si están en el mismo lugar, si la persona que te invitó está allí, si le toca enviar el regalo a otra amigo o a otra persona que está dentro de tu, de tu barrio, de tu comunidad, de tu país, se entregan ahí de persona a persona. Si están en otro país, no hay problema, porque como mencioné, pueden haber enviar, enviar su dinero por el cripto o principalmente, o si no, utilizar la billetera virtual o transferencia bancaria o cualquier otro medio. ¿Ve? Usted siempre va a tener el control absoluto del dinero sin riesgo, cero riesgo, ¿ve? Sin temor a que la plataforma se desaparezca y salgan con la excusa como las otras, no, nos hackearon, no, aquí ustedes preocúpense de eso. Ahora, cómo te unes a Leyenda número uno, el acceso es exclusivo y únicamente mediante un enlace de invitación. que te lo va a pasar la persona que te invitó? Luego que esta persona te pasa el enlace, ya. Habiendo enviado tu regalo el correspondiente a 10 dólares en la moneda de tu país, tú vas a poder activar tu cuenta de la misma manera con un enlace similar como el que estás viendo en pantalla. La recomendación, que envíen el enlace completo que se pueda visualizar el usuario. Porque el enlace de invitación, si lo envían solo, puede haber confusiones y puede enviar el, el enlace de otra persona y se puede registrar bajo otra persona, si lo hace por error. Y envía el regalo, no hay manera de que eso se pueda eh, corregir. ¿Por qué? Porque leyenda, en leyenda no se elimina a nadie. Aunque se haya registrado, envió su regalo y no quiera continuar, leyenda no elimina a nadie. ¿ve? Y en caso de error, tampoco se puede hacer la corrección. Así que usted muy pendiente cuando envíe su enlace, que la persona verifique que se está registrando con la persona correcta, con el usuario correcto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se lleva el orden? Si no hay nadie que... No hay una empresa, no hay una institución. Bueno, los registros Lo llevamos a través de nuestro bot inteligente en Telegram, creado por cuatro programadores rusos. Realmente, ellos se enfocaron en crear algo espectacular, porque realmente el bot cada vez me impresiona más de la manera en que va. Posicionando a cada persona y la forma en que ha sido creado para crear abundancia a todas las personas, siempre y cuando cumplan las cuatro reglas principales del juego. Ellos habiendo adquirido la experiencia en otras plataformas, otros sistemas similares, otros software similares que hicieron, extrajeron lo mejor de estos sistemas. En la realidad había mucho, había mucho y todavía siguen apareciendo por ahí otras personas inventando otro. Pero siempre tenían alguna que otra cosa que impedía que las personas tuvieran el resultado que esperaban. Y ellos se fueron estudiando cada sistema, cada plataforma para crear leyenda. Y definitivamente crearon el mejor bot a nivel global, automatizado para crear abundancia. Amigable, sencillo Y accesible para cualquier persona En cualquier parte del mundo ¿Por qué accesible? Porque con solo 10 dólares Usted puede iniciar, a diferencia de otros Que te van a pedir el dinero Para la persona que lo creó Y aparte El regalo Y por ahí están apareciendo otro Que tienes que contactar a fulana Para que le confirmes el regalo de Que enviaste, que no sé qué Que esto y lo otro, y yo digo, pero ¿por qué Irse atrás cuando tenemos el mejor bot. Que lleva el control. Que lleva el orden. Y que ha sido creado para crear abundancia. Y que para que todos podamos soñar. Y ser felices. Solo teniendo Telegram instalado. Y habiendo creado tu usuario. Y lo mejor. Muchas personas que salen de sus países de origen. A otros países en busca del dólar. En busca del euro. ¿Ve? Para poder tener una mejor economía, poder ayudar a sus familiares, poniendo en riesgo sus vidas, no van a tener necesidad de hacer eso, porque desde su propio país de origen, con solo 10 dólares, usted va a poder unirse a esta oportunidad, poder capitalizarse en dólares y poder ayudar a sus seres queridos, a sus familiares y amigos, ¿ves? a unirse a esta gran familia de leyenda Estamos cambiando la manera de generar riqueza alrededor del mundo. Y realmente lo puedo certificar. Leyenda se está convirtiendo en el mejor bot. El mejor sistema automatizado para crear los nuevos millonarios que van a existir en los próximos años. Créalo. ¿Ve? Hay solo cuatro reglas en este viaje. Presta atención. La primera. Enviar el regalo de corazón a quien corresponde. El mismo bot te va a indicar a quién debes enviar el regalo. Aquí no hay manera de que alguien controle el orden. Como otros sistemas. Que van desarrollando, inventando sistemas. Y van buscando beneficios para algunas personas nada más. Y que tarde o temprano vienen esos sistemas. Todas las personas se dan de cuenta lo que hay detrás de bastidores. Como siempre he dicho, lo oculto sale a la luz. Y esos sistemas se caen. Recuerde y entienda, es un regalo. Usted no va a una fiesta de cumpleaños. Le entrega el regalo al compañero cuando entra y cuando se va, le pide el regalo de vuelta. ¿Verdad que no? Nadie hace eso. Si usted se enojó, si usted no quiere seguir, no quiere continuar en leyenda, ya usted es consciente y usted entró aquí de manera voluntaria y no tiene que estar diciéndole a la persona que le invitó, yo quiero mi regalo, yo quiero mi plata de vuelta. No, no. Esto no funciona así, porque esa persona no fue la que recibió el regalo. O pudo haber recibido otra persona. Entonces seamos conscientes de eso, de que entramos aquí voluntariamente y entregamos el regalo de corazón. Y que si no queremos continuar, ya es decisión de nosotros. Pero la leyenda no nos saca. Usted va a quedar allí y usted va a poder llegar a recibir regalo aunque no haga el trabajo. Pero como no va a responder, se le envía como regalo rápido. Y ese regalo rápido... Si no lo retira, se le pasa a una fundación benéfica de Rusia. Así de legal y de transparente es leyenda. Número 2. Invitar de inicio a dos personas. Pero debe repetir esto, este ejercicio varias veces. Ya yo completé, creo que mi, mi número 15 de invitado directo con mi propio enlace. Y vamos por más. ¿Por qué? Porque de esa manera usted va a garantizar que usted pueda avanzar y recibir su regalo. Eso me trae beneficio. Claro que te trae beneficio. Yo ya le estoy dando la novena vuelta al tablero de arcoíris. En el día de hoy recibí regalo de 10 dólares. Ya estoy terminando. Me faltan dos regalos para completar el tablero nuevamente de arcoíris. Pero porque estamos trabajando, estamos invitando personas, no paramos de invitar. Seguimos invitando, seguimos hablando de leyendas, seguimos compartiendo por las redes sociales. Y de esa manera la rueda no se detiene y usted va a seguir en ese proceso de abundancia y de prosperidad. La tercera, los primeros regalos que recibes debes usarlo para avanzar al siguiente tablero. ¿Okay? Si usted entró en el tablero de de arcoíris y recibió sus primeros 20 dólares, pase al tablero de papel. Porque el tablero de papel envía 20. No se autorrobe, que es la mejor palabra que yo puedo describirle. No se autorrobe, porque usted, ¿por qué se está autorrobando? Porque usted deja de enviar a, a la persona que corresponde en el tablero siguiente. Y usted no se está posicionando en este tablero para luego recibir 160. Igual manera... Con la cuarta regla, usted también se estaría autorrobando si no hace su reciclaje. ¿Por qué? Porque el reciclaje te va a permitir, ¿ok? Te va a permitir que tú puedas dar otra vuelta en ese tablero, recibir nuevamente 40 dólares y avanzar. Ahora, como ya estás en el tablero de papel y todavía no has recibido todos tus regalos en papel, ¿qué haces con los 40, 40 dólares? Recuerda, te recicla nuevamente y no te van a quedar 10, te van a quedar ¿cuánto? 30, porque ya no necesitas los 20 para pasar al siguiente tablero. A menos que tú, ejemplo, quieras ayudar a alguien de tu equipo y puedas hacerlo. O sea, aquí el juego se puede jugar de la manera que usted quiera. O guarda los 20, lo que le queda, para si quiere reciclar más veces, recicla. Y entonces acumula la cantidad que necesita para irse al tablero de bronce. Es un juego interesante y usted lo puede jugar como usted quiera pero no deje de avanzar ni deje de hacer el reciclaje porque usted se estaría auto robando si ¿sí? se estaría saboteando usted mismo no lo haga avance y haga su reciclaje recuerden que el talento gana partidos pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos ahora veamos cómo funciona y cómo convierte 10 dólares en 80 mil. Para algunos de repente es algo difícil, imposible. Pero ahorita vas a darte cuenta de que sí es posible. Y que vas a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. A diferencia de matarte por el dinero. Se lo digo yo que trabajaba 22 horas de las 24 horas. Y llegó un momento en que dije. Si hubiera una manera de generar ingresos sin tener que matarme tanto. Y gracias a Dios encontré. Esa solución en el marketing digital y ahora conocemos leyendas que es la oportunidad para capitalizarse sin riesgo, sin tener que. Eh, descuidar a tu familia, a tus seres queridos, sin dejar de hacer lo que estás haciendo. Presta atención porque este es el plato fuerte de la presentación. Estos son los tableros de abundancia y prosperidad. los que te van a llevar a alcanzar esa libertad financiera que tantos has soñado. O dejar un legado de abundancia y prosperidad para las futuras generaciones. ¿Eh? Regalas 10 en el tablero de arcoíris y recibes 40. Aquí aplica la primera regla. Envías tu regalo. ¿ok? Y luego invitas a dos para que esas dos personas también hagan lo mismo. Y ahí de esas cuatro personas que invitan las dos personas que tú invitaste. Tú vas a recibir 40 dólares de regalo aplicamos la ley de dar para recibir y la siembra y la cosecha ve estas dos personas que tú invitaste vienen siendo tu nivel 1 o tus hijos y los nietos o los el segundo nivel son los que te van a regalar a ti de esta manera tú recuperas los 10 dólares que sacaste del bolsillo y tiene los 30 dólares que vas a poner a trabajar. como Avanzando 20 dólares. Usando 20 dólares para avanzar al tablero de papel. Y 10 dólares para hacer el reciclaje. ¿Ok? No deje de hacerlo. Porque usted no entra leyenda solamente para recibir 40 de regalo. Usted va a querer más. ¿Me explico? Entonces, hace su reciclaje. Hace su avance. ¿Ya? Avanza al tablero de papel. Recibe Envía 20 dólares para recibir 160. En esta ocasión usted va a recibir 8 regalos de en el tablero de papel y los otros tableros en adelante. Se reciben 8 regalos del mismo valor que yo invito, envío. ¿De dónde salen los 8 regalos? De 8 miembros de la comunidad. Es, don, ¿Quiénes son? Los invitados de tus nietos, o sea, los bisnietos. Los 4 invia, invitan a 2. ¿Serían cuánto? 4 por 2, 8. Esos 8, cuando ellos hacen. Envían su regalo y reciben su regalo. Avanzan al tablero de papel. Estas ocho personas van a enviarte regalo de 20 dólares. En total vas a recibir 160 dólares. Avanzas con 100 al siguiente tablero y reciclas 20. Y te quedan en mano 40 dólares. Usted decide lo que quiere hacer con esos 40 dólares. No hay riesgo. Estás poniendo tu dinero a trabajar. Cuando yo vi esta oportunidad que no me la presentaron así como la estás viendo tú. Yo inmediatamente tomé acción. Y esto es sencillo de explicar. O sea, esto es fácil. ¿Por qué? Porque es saber sumar y multiplicar. Para de contar. 10 dólares que se te transformen en 40 en el primer tablero. Y luego en 160 en el segundo tablero. No puede haber personas que no diga que no. Yo en la tarde de hoy me llamaron algunos líderes que le apoyara con dos personas y les presenté, les hablé del proyecto, les explicamos y de una vez dijeron, sí, vamos para adentro. En el tablero bronce, usted regala 100 y recibe 800, avanza con 400 y recicla 100. En el tablero plata, envía 400. Recibe 3,200 y avanza con 1,600. Y mire, mientras nosotros estamos dando la presentación, ahí vieron las alertas de nuestro canal de regalo Gente recibiendo regalos a cada momento. Gente recibiendo regalos a cada momento. O sea, esto es real. ¿Ve? Aquí reciclas los 400. Ok. Y avanzas al tablero oro. En el tablero oro. Regalas $1,600 y recibes $12,800. Avanzas con $6,400 y reciclas $1,600. Ahora, la pregunta que te debes estar haciendo es, ¿pero en qué tiempo yo puedo llegar a hacer eso? Mira. El tiempo lo determinas tú. Mientras más personas inviten, mientras más rápido invite a persona, mientras más rápido tú te actives y envías tu primer regalo, más rápido vas a poder avanzar. Pero puedo decirte, ya son 8 o 9 meses que tiene leyenda. Ya tenemos personas en el tablero dorado. Y que están aquí dentro de nuestro equipo. ¿Ve? Recibiendo regalos de $1,600 dólares. ¿Verdad que eso puede cambiarle y mejorarle la economía a cualquier persona, verdad? Y solo con $10 dólares. Que es lo único que sale de tu bolsillo. Ahora, regalas $6,400 en el tablero platino para... Recibir 51,200 dólares. Avanza con 10,000 dólares. Y reciclas 6,400 dólares. En el tablero diamante. Regalas 10,000 para recibir 80,000. No hay más avance. Pero usted va a repetir los tableros. Cuantas veces desee. Cuantas veces te permite el sistema. Mientras más personas están entrando. Más, más rápido tú reciclas en los tableros. El tablero que más rápido se recicla. Es en el tablero de arco iris. ¿Ve? Hay personas que en un solo día en el tablero arcoíris han reciclado tres veces. imagínese, Ahora vamos a ver la distribución de los regalos. Impresionante esta tabla, miren. Usted saca solo 10 dólares de su bolsillo y en total de regalos enviados completando los siete tableros, usted estaría enviando mil 18.530 dólares. Impresionante, ¿verdad? Entonces ya vemos que es más atractivo hacer que el dinero trabaje para mí apalancándome de los miembros de la comunidad que cada vez va a ser más rápido porque los que están entrando ahora más rápido avanzan a los siguientes tableros que antes. ¿Por qué? Porque ahora somos más y como somos más la rueda va a ir girando más rápido. La bola de nieve se hace, cre se crece más rápido esa bola de nieve, de la prosperidad y abundancia y todos nos beneficiamos. El total de regalos recibido. Imagínese. 148,200 dólares. Y usted solo sacó 10 dólares. Del bolsillo. Y haga la suma. La matemática no falla. Solo cumpliendo las cuatro. Reglas principales del juego. Ningún negocio. Que usted quiera poner. Ninguna actividad. Que usted quiera hacer. Le va a garantizar. Estos resultados. Después que usted trabaje. De la manera correcta. Pero aquí es para trabajar. En equipo. Porque leyenda. Premia el trabajo individual. Y el esfuerzo individual. Y el trabajo en equipo. Hace que los resultados. Se multipliquen. Ya. Yo eh, había mencionado que había. permitido, me había permitido leyenda. Con el inicio. Capitalizarme para empezar mi producción de bollo. Pero sabe lo que hice. Y tomé la acción. La decisión esta semana. Y le dije a mi esposa. Vamos. Yo Manuel Arista No digo que usted lo haga. Pero yo le dije a mi esposa. Vamos a aguantar esta producción. Vamos a trabajar de leyenda. Si leyenda en cinco meses. Nos ha permitido. Recibir 1450 En regalo. Que se puede esperar. Si lo hacemos. Full full time. Y por eso decidí y para no entretenerme vamos a vender los equipos que tenemos y vamos a darle con toda leyenda esa es mi acción yo creo en el proyecto creo y soy cap y sé de lo que soy capaz y tengo mi enfoque de poder apoyar y guiar a mi equipo a llevarlo y llegar todo a ese tablero de diamante ya imagínense el avance 18200, perdón 18 mil 520 dólares y el cada vez que recicle que complete que repita cada tablero usted estaría eh, este invirtiendo invirtiéndonos o sea, estaría regalando 18 mil 530 dólares completando los 7 tableros y en total de beneficio mire mire la cantidad 111150. dólares usted yo sé que no va a dormir esta noche porque eso nos pasa a todos cuando vemos esta cifra el primer, la primera noche. No dormimos. Porque empezamos a sacar y a poner toda la lista. de ¿A quién voy a llamar mañana? A, voy a llamar fulano. Voy a escribir a fulano. Voy a llamar fulano. Voy a, a, a escribir a fulano. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. No va a dormir. Es normal. Pero hay que aplicar acción. ¿Ok? Has podido ver la manera sencilla, práctica, accesible. Para hacer que el dinero trabaje para ti. Y todo esto lo puedes lograr con solo 10 dólares. Con pequeñas acciones puedes lograr lo imposible. Y como hay un dicho por ahí. Que gota a gota el agua rompe la roca. ¿Ve? Se pueden lograr cosas imposibles. Trabajando en equipo, unidos. Ahora veamos cómo trabaja el algoritmo. Todos cuando entramos, entramos como donantes. Podemos ser el donante 1, el donante 2, el donante 3, el donante 4. ¿Okay? Y va a haber una leyenda en ese tablero, que es la que nosotros le vamos a enviar regalos. ¿Cómo se llega a leyenda? Sencillo. Usted tiene que completar sus dos invitados, sus dos guías, inmediatamente que sus dos guías, cualquiera de los dos, ya sea el del lado derecho, el lado izquierdo, el 1, el 2, traiga un donante, usted empieza a recibir regalos de esas personas. Inmediatamente. ¿Ve? igual su guía trae su donante y trae su guía y se completa y trae su donante no, no necesariamente usted tiene que haber recibido todo su regalo para que las personas que usted invitó empiecen a recibir regalo. esto también es impresionante ¿okay? permitiendo que todos vayan avanzando a la par entonces cuando la leyenda Completa su guía. Y envíe a los donantes. Empieza a recibir los regalos. Recibe el primer regalo de 10. El segundo regalo de 10. ¿Y qué nos toca? Enviar a la, al el regalo. Y avanzar al siguiente tablero. Que serían 20 dólares. Para recibir entonces. 160 dólares en el tablero de papel. Termina de completar los otros dos regalos. Y ahora tiene sus 10 dólares. Que sacó del bolsillo. Lo recupera. Y toma los 10 dólares que le quedan para que avanzar en el o sea, reciclar en el tablero de arco iris nuevamente para volver a recibir 40 dólares. ¿Y cuántas veces lo puede hacer? Cuántas veces usted quiera. Bien. Ahora avanzó al tablero de papel y veamos. Regalas 20 para recibir 160. Acá en el tablero de papel está compuesto ya de 14 personas. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar a una leyenda, va a encontrar dos guías y cuatro constructores que son los regaladores en el tablero de arcoíris. Y cuando esos regaladores que se convierten en constructores acá en el tablero de papel traen a sus invitados que vienen del tablero de arcoíris porque ya recibieron sus 40 dólares, ellos pasan con sus primeros 20 dólares al tablero de papel y empiezan a enviar regalos. Empiezan a enviar sus regalos. Conforme van recibiendo. Completan los cinco primeros regalos. Que serían 100 dólares. ¿Y qué hace? Su reciclaje. Sigue recibiendo regalos. Completa los regalos. Y ahora. Usted avanzó con 100 dólares al siguiente tablero. Y hace su reciclaje de 20 dólares. Y le quedan en mano 40 dólares. Cero riesgo. Cero riesgo. ¿Ve? Trabajando en equipo. Lo puede lograr. Y esta es la dinámica. Y esas personas lo van a ir siguiendo en los otros tableros. ¿Puede variar el orden? Sí. Porque si, como le digo, una persona no cumple la regla de avanzar o de hacer su reciclaje, se está autorrobando. Recuerde, no se autorrobe. Entonces, el sistema no va a esperarlo. No, vamos a esperar que fulano venga y ponga su regalo y porque él es el que sigue en el orden. No. El sistema dice, bueno, te quedaste, te quedaste. Venga, el que sigue. Que haga su aporte, que haga su regalo. Y de esta manera el sistema no, no detiene a nadie. Se detiene usted si se autorroba y no cumple con las reglas del juego. ¿Ok? Bien. Ahora, para enviar los regalos estamos recomendando utilizar el mismo CryptoBot que es el, la billetera de Telegram. Usted no se preocupe si todavía no la sabe manejar. Usted no se preocupe o venga con el primer pensamiento que muchos dicen. ¿Y cómo voy a sacar dinero? No. Venga, póngalo ahí como si usted lo hace un ahorro al banco y después de diciembre el ahorro de navidad lo saca. Pero aquí no va a pasar lo que pasa allá en los bancos. Que cuando usted va a retirar, usted eh, tenía, eh, recogió 100, 200 dólares y prácticamente eso es lo que recibe con unos centavitos más. No, esos 10 dólares se le van a transformar en 80 mil. ¿En qué tiempo? Usted decide. Pero lo recomendable es que deje el dinero, que deje sus regalos ahí en el CryptoBot, que lo vaya usando para avanzar al siguiente tablero. Y eso le ayuda a ser más disciplinado, ya, para que usted pueda obtener el resultado. Tenemos los tutoriales en YouTube, aquí mismo en el canal de Telegram. De cómo recargar tu CriptoBot, cómo enviar el regalo, cómo enviar el regalo rápido, cómo enviar el regalo por chat, que no tengas que pagar la comisión. Todos esos tutoriales están aquí. Cómo puedes pasar de tu CriptoBot a tu billetera en Vina o cualquier otra billetera. Y mi recomendación, como le digo, utilicen su regalo. Si se lo envían por regalo rápido, déjenlo ahí, porque sacarlo una mínima cantidad no es rentable porque el criptobot te va a cobrar un porcentaje ¿ves? por retirarlo. Pero lo más recomendable es que lo utilices para trabajar y apoyar a tu equipo. En el caso tal de que alguien necesite el, el USDT y tú tienes saldo porque te regalaron, te enviaron tu regalo por el criptobot. Entonces tú le dices a tu líder, pásemelo por tu... tu Cuenta bancaria por billetera y usted se lo pasa directamente a la cuenta de la persona que es lo que yo he estado haciendo también con la gente de mi equipo para hacerlo mucho más rápido lo registro Bien, pero es la recomendación el cripto es de Telegram es una billetera como Binan o cualquiera pero es más sencilla de usar a diferencia de Binan que te pide código de, de autenticador, código al correo y código al número de teléfono. Y que si la señal de internet está malísima, cuando llega el código, cuando lo vas a colocar, ya venció. Y ahí te queda media hora tratando de confirmar el envío. Con el criptobot se ahorra y se elimina. Nada más son tres botones que hay que tocar para enviar el regalo inmediatamente. Y lo que permite también esto es que usted mismo se confirme. No tiene que llamar. A la leyenda para que le confirme. Porque, en ejemplo, en las diferencias de horario, la persona puede estar durmiendo cuando usted está despierto, puede estar despierto cuando usted está durmiendo. Y para evitarse esos inconveniente que ha pasado que la persona mandó el regalo por otro por la por la billetera, pero la persona que recibió, como estaba dormida, no confirmó. Pasaron las 24 horas. Y el regalo y la posición se eliminó. Entonces, para evitarnos todos esos achaques, recomendación, aprenda y utilice el voz para enviar el regalo. Y si todavía no, no tiene eh, saldo en, la, en el, en el criptoboy y puede enviarlo a través de estos de estas distintas billeteras, entonces puede hacerlo. Hemos estado dando entrenamiento de cómo utilizar las billeteras. Cuáles son las más sencillas. Ya enseñamos sobre Silly, Enseñamos sobre RTN. Eh, vamos a estar por ahí enseñando las otras. Usted nada más esté atento. Y si no. Si las, los regalos están las personas enviándolos y recibiendo. Los de su mismo país. Entonces utilice la cuenta bancaria. Pero mi recomendación. Si usted quiere llegar a los tableros de diamante, El Cryptobot. Enviando y recibiendo los regalos por el cripto le va a ayudar a ser más disciplinado. Ok, bien. Veamos un plan de acción. Usted necesita 14 personas en el tablero de papel para poder pasar y completar este tablero. Entonces, si nosotros ponemos un plan de acción de invitar a dos personas la primera semana, esas dos personas la siguiente semana invitan a sus dos, ya tenemos cuatro más. Y la tercera semana, cuatro invitados invitan a dos, tenemos ocho. Esto poniéndolo por lo lento. Pero aquí hay personas que están invitando personas. Más de 2, 4, 5, 6 personas en un día. ¿ves? O sea, esto le permitiría a usted. Si usted tiene ya los, las 14 personas. Que no las trae usted solamente. lo trae usted con su equipo. En 21 días. Usted estaría recibiendo los cuatro regalos de arco iris Y los ocho regalos en el tablero de papel. O sea, 200 dólares. Pero como mencioné. Puede ser más rápido. Puede ser más lento. Usted lo determina mientras más rápido usted aprenda como entrando a estos streams donde explicamos cuáles son las estrategias más o sea no hay estrategia mejor ni estrategia peor no utilizando las estrategias más adecuadas que usted puede implementar usted va a obtener los resultados ahora puntos importantes para recordar debe enviar tu regalo a la leyenda en las 24 horas que te da el bot si no haces el envío del regalo. En ese tiempo, el sistema va a eliminar tu posición. Si no la envía en las 24 horas después, te va a dar después 48 horas en la segunda vuelta. Recuerda que el mismo bot es que te va a indicar a quién debes enviar el regalo y te permite contactar con esa persona para que te pongas de acuerdo de cómo quieres que le envíe el regalo. Pero si usted tiene saldo en el criptobot, dígale, mira, yo tengo saldo en el criptobot, te lo puedo pasar por el criptobot. Es más práctico. ¿Ven? Y si usted, usted dígale, yo prefiero que me lo mande por el CryptoBook, ¿por qué? Porque me permite tener un control de mis regalos, porque yo no quiero llegar nada más al tablero de papel ni al bronce, yo quiero llegar al tablero de diamante. ¿Ya? Inmediatamente activada tu cuenta, puedes invitar a las personas que usted quiera con su propio enlace. ¿Ve? Recuerden la recomendación de nuestros programadores: yo dije, invita a 14, asegura tu avance. ¿Por qué? Porque en el camino puede alguien desanimarse, puede alguien decidir no seguir, pero usted estaría asegurando su avance con esas 14 personas directas. ¿Ve? Al recibir sus cuatro regalos en arcoíris o los ocho regalos en el tablero conforme va avanzando, el sistema le va a activar inmediatamente, recibido el último regalo en cada tablero, le va a activar el reciclaje que usted pueda colocarse en ese mismo tablero que acaba de salir, pero ahora con otra persona de leyenda, para apalancar, impulsar y ayudar a esa persona de su linaje ascendente. ¿Ya? Los tableros ahorita mismo todos están desbloqueados. O sea, no hay candados en leyenda para el que quiera avanzar, para el que quiera hacer que su dinero trabaje. Para aquellas personas que tienen la capacidad de entrar no solamente en el tablero de arcoíris, sino que pueden entrar arco iris papel y bronce. Les da la oportunidad de posicionarse en esos tableros para recibir sus regalos. Pero, muy importante, que usted debe crear estructura para poder llegar a recibir los regalos. Que su equipo, usted le puede compartir la estrategia y que entren de la misma manera para que usted pueda recibir regalos. ¿Qué permite esto? Que las personas que tienen capacidad monetaria y que puedan hacer su, que su dinero trabaje, beneficien a la estructura de su linaje ascendente y su linaje descendente, o sea los que están debajo y los que están arriba Porque usted puede tener muchas personas que están por recibir regalos y al entrar de estas personas con esa capacidad para entrar en los tableros, en varios tableros a la vez, permite que esos que están en espera de esos regalos reciban los regalos de manera más rápida y ha sido la mejor estrategia, la mejor decisión que ha tenido y han tomado Nuestros programadores, porque eso ha acelerado el avance en los tableros de bronce, papel, el tablero de, eh, de plata, y ya tenemos personas en el tablero de oro y en el tablero de platino. Imagínense. Entonces, no es que nadie te va a pisar porque pasó primero que yo, porque él tiene. Plata. Mire, lo que está creando leyenda con esto es permitir que la riqueza sea mejor distribuida. Tanto el que no tiene la capacidad para entrar en esos tableros, él va a tener el mismo, la misma oportunidad. Que se va a beneficiar del apalancamiento de esas personas pudientes que tienen mayores ingresos, para que todos podamos tener igualdad. ¿Ve? Un, una distribución de la riqueza de manera equitativa. Y que todos podamos alcanzar la prosperidad y la abundancia. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Por qué? Porque la ideología de leyenda es Ubuntu. Soy porque nosotros somos. Buscar el bienestar común, el bienestar de la familia. Crear una sociedad mejor, ¿ves? Un mundo mejor. Donde no haya escasez. Donde no haya enfermedad. Donde no haya pobreza. Eso es lo que está provocando leyenda. ¿Ves? El algoritmo no va a detener a nadie. Si usted se detiene es porque no cumplió las cuatro reglas del juego. ¿Ves? pero nadie detiene a nadie. Si usted invitó a una persona y esa persona no está invitando, ¿qué hago? Esa persona no está haciendo nada. Usted no puede hacer nada con ella. Usted siga invitando, que los invitados que traiga van a, a como se dice, cubrir a esa persona que no quiere hacer nada. Es decisión de cada uno. Todos estamos aquí y entramos aquí en leyenda de manera voluntaria. Bienvenidos al emocionante viaje de prosperidad y abundancia, donde todos podemos volver a soñar y ser felices, yo no sé cuál sea su sueño, si tener su casa propia, irse de viaje, vacaciones, eh, llevar a sus hijos a Disney, si le pro prometió un viaje, o la luna de miel, bodas de oro, bodas de plata, yo no sé, o asegurar la educación de sus hijos en las mejores escuelas, en los mejores colegios, en las mejores universidades, comprarse un vehículo, capitalizarse para poder tener su propio negocio, o retirarse joven, saludable, llegar a la vejez, pero fuerte, sano y próspero, con abundancia. Y dejar un legado para sus futuras generaciones. Yo no sé cuál sea su sueño. Pero yo, Manuel Ariza, declaré y acciono para que de mi generación, de mis hijos, nietos, bisnietos, no haya más escasez, no haya más pobreza y que abunde la prosperidad, la salud y la riqueza en mi familia. Yo no sé cuál sea su sueño, pero aquí en Leyenda usted lo puede lograr. Gracias por participar y bienvenido. Y si no se ha unido, únase ya. Recuerde, tenemos la sala a disposición y queda para las preguntas. Principalmente aquellas personas que están por primera vez, ¿ok? Y luego posteriormente las personas que ya están dentro de Leyenda que quieran hacer preguntas. Vamos a ser conscientes y vamos a aceptar una pregunta por persona para no extendernos, ¿ok? A ver, ¿quién tiene preguntas? Gracias a todos por su tiempo. Ah, Romina parece que el internet la sacó, no sé. Buen Bien, día. ya regresaste. Ya está casi solucionado, una parte. Ahora tengo que esperar a los técnicos para la otra. Pero bueno, nada, gracias Manuel por ofrecerte haber dado la explicación hoy, que sabemos que no te tocaba pero bueno acá estamos para ayudarnos como siempre decimos eh, bien vamos a pasar la palabra a las personas que levanten la mano vale primeramente los que están por primera vez como dijo recién Manuel vale para llevar el orden y poder darles primeramente claridad a aquellas personas que tengan alguna inquietud vale no tengan miedo en preguntar todo lo contrario todos por, tuvimos una presentación por primera vez y, y tuvimos que preguntar para saber lo que hoy sabemos vale y bueno lo mismo le va a pasar a ustedes así que Paso palabra a quien quiera preguntar algo, romper el hielo, como se dice. Y si no hay preguntas, bueno, miren, 12 en punto acá en Argentina. Nos vamos, nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo canal. Si todos nos tienen claro, no hay dudas, y genial, ¿vale? No hay preguntas hoy? Bueno, entonces nos vamos a dormir, chicos. Les agradezco y, y mañana más y mejor. ¿Vale? Vale. Gracias, eh, Manuel, también por dar la presentación, por sacarme del aprieto, como decimos nosotros. <ríe> Tranquila, que para eso somos equipo. Recuerden que eh, nuestras debilidades no se notan trabajando en equipo y, y unidos somos más fuertes. Me encanta este grupo, me siento eh, eh, muy, muy regocijado de pertenecer a este hermoso grupo de presentadores, este grupo de personas que están haciendo que las cosas pasen y realmente vamos a seguir haciendo que las cosas pasen, ¿por qué? porque tenemos la, el mejor bot la mejor oportunidad, el mejor equipo y seguimos agradecido, positivo, activado y en acción, haciendo que las cosas pasen y es bueno, hasta Así. mañana a todos chicos un besito, nos vemos chao, chao amigos y la Yen, buenas noches, Romina y todos. Hasta Ahí mañana. levantaron la mano ahorita.